Hello guys. soy el padre, y esto es... twitter Evo. ¿Por qué se onda? <risa> ¿No me de moda ya? No... <risa> de hecho, no sé desde cuándo. Pero... Seguramente no deben saber Pero mi primer video en este canal Fue básicamente Slitherio de Del celular Con manda grabación, 100% cringe <ríe> Y ahora Vamos a ir lo ¿no? mismo Empecé. <ríe> Primero, un nickname Nice <ríe> Jugar Ah, ya empezamos. Hace mucho que no juego eso, en serio. Hace muchos años. Yo era adicto a esta cosa. <ríe> y hay, no sé, y hay gente jugando. No sé si sean bots o qué demonios sean. Deben ser bots. <ríe> Literio ya tiene dos años, pero no sé cuántos años tengo. Recuerdo que más, ni siquiera recuerdo cuándo empezó la popularidad de Literio. Este Probablemente yo tardé en jugarlo. Yo lo descubrí como por 2018 o algo así. De ahí salió el video en 2019. El primer video de este canal. De hecho este video cuenta como aniversario. <risas> <risas> este cuenta como aniversario del canal. Pues básicamente, eh, pues básicamente se, por ser mi primer video, pues lo estoy jugando ahorita. Porque claramente el no, ya nos mora. Así, No quiero No quiero dar el, el clic este del, del enter. Porque básicamente, amigos. <risas> de muy rápido, pero me gasta y me hace un <risa> Vamos a ver. Vamos por este, el arco iris el <risa> Sigue siendo malísimo en esto. <risa> No, ¿De ¿qué podemos hacer? Mm. No sé uno de cada uno. No sé. Um. Mm. Listo. Vuelta. Jugar Yo eso? Estoy... Tan nano. chiquito. Usano chiquito. Usano ¿Dónde salir usando chiquito. Usando docheador. Entonces, ahí usando docheador, por suerte. Vamos, y... Espero que este video no salga tan trabado como el primer video que subí. Perdón por eso. <risa> Era en reto suicida, la verdad. <risa> A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Mm. I, I. Este video tiene que aunque sea 5 minutos, si no... Aunque no creo... que de 5 minutos. Bueno, si 5 sí 10 no. Y si ya empezaré a hacer videos de 5 minutos, digo, 5 de 10 minutos. Como el de... Chernobyl. <risa> Pero... Pues, no sé cómo hacer que... Básicamente... Como extender un video de 10 minutos, de te Así que no, solo y antes eso como ¡Ey, sí! quedan los 5 minutos y ya... 5-2... ...con... <ríe> bueno, pues eso el... ...dónde está el... ...dónde Yo en el primer video... ...encontraba literalmente... ...el final... ...de la ruta... No, no, el final... ...el final y ...la parte donde... Oh, ...la barrera se que parecían un bote me ¿eh? <risa> bueno, iba a decir que era de, de eso de... era como la barrera para que no pasara ya de ahí era el límite del escenario y yo lo encontré en el primer video pensé que era un si si a veces hay así en bote o sea, ya decía, ya Bueno, pues ya van a hacer 6 minutos, nos vemos de...